Yeah, yeah, I love my honesty. You, know, <laughs> you know I try, but I don't do too well with apologies. Yeah, I know I want it, I let you down. Muy buenas noches chavales. Yo soy Basics y hoy vuelve la serie que tanto os gusta. Que son las reacciones de gente que les tocan cartas legendarias en todo tipo de cofres. Y como acabas de ver antes, esa reacción tan tocha es una de las que vas a ver en este vídeo. Pero antes de empezar, solamente quería comentar que tenemos un sorteo de gemas en el canal. Y si quieres participar en este nuevo sorteo, simplemente. Tienes que suscribirte al canal, dar like a este vídeo, comentar algo positivo en el vídeo y seguirme en Twitter. Básicamente, si no sabes de lo que trata este vídeo, es que vamos a poner unos cuantos vídeos de reacciones de gente que se ha grabado consiguiendo cartas legendarias En cofres gratis, cofres de plata, en cualquier cofre de Clash Royale Que ya digo también que con este tipo de vídeos no pretendo reírme de nadie ni nada de eso Solo ver las reacciones tan increíbles que tiene la gente Empezamos por el primer clip este es de un chico inglés que está abriendo un cofre mágico y le toca una carta legendaria que no se esperaba Incluso se pone tan contento que se pone a llorar o algo por el estilo Solo voy a decir una cosa, esta reacción no es la más tocha que hay en este vídeo, o sea que imagínate lo que se va a venir. Ahora tienes a un chico español que abre los cofres gratis de Clash Royale, lo normal que solemos hacer todos cuando los tenemos listos para abrir. Y le sale una carta legendaria que para nada esperaba. Abrí esto. ¿Ves? Tengo 7.000, faltarían, me harían falta 3.000. Pero es que yo creo que no va a ser casi imposible llegar a 10.000. ¡Y carta legendaria, chaval! ¡El cementerio! ¡Madre mía! ¡Madre mía, chaval! ¡Vámonos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ole, chaval! ¡El cementerio! ¡El cementerio, madre, tío! ¡Carta legendaria! ¡Mi primera en un cofre de madera, tío! ¡Madre! ¡Ole! Reventar el botón de Laicha Qué mal, eh Qué mal, vamos a abrir el de coronas que nos puedes dar suerte de coronitas oro fatal, ni siquiera una épica Un horno, Dios Vale, vamos a abrir este eh, abrir ya, vale olido morderito, Horno ¡Hostia, Dios! ¡Una legendaria! ¡Una legendaria! ¡El tronco! ¡El tronco! ¿Qué es esto? ¡Estoy borracho! Muy... Madre mía, le ha rentado bastante gastarse esas gemas. Ahora te voy a enseñar a un chico que abre el cofre de torneo, que no es el del primer puesto, pero esto no quiere decir que no le pueda tocar una legendaria. El siguiente chico, la verdad es que viene preparado Viene con cofre super mágico, varios cofres gratis y cofre de coronas Bien, vamos a abrir los cofres que ven acá El super mágico, un cofre gratis y un cofre de coronas Vamos a empezar con esto, Ay, espero que me toque legendaria A ver, a la una, a las dos y a las tres Vamos y sale legendaria Vamos Creo que es legendaria, creo que es legendaria A la una ¡Ah! Legendaria, ¡Ah, tronco! legendaria Tronco, tronco chicos Oh, tronco, tronco, tronco Vamos chicos, otra legendaria más Vale, ha llegado el momento No va a ser este el último clip pero sí va a ser el más tocho de este vídeo. Ahora la verdad es que estaría bien que le bajases el sonido del vídeo. Porque la reacción cuando le toca legendaria a este chico es flipante. So, 104 rare, 17 epics, 522 cards. Ok 7 cards left 22 skeletons 23 fireballs. 36 selected collectors 46 okay, so that has to be all the rares three cards left, please be all the epics. Oh, no 30, 377 archers, I can have level 9 archers Two two cards left. Please be 17 epics Yes Es verdaderamente la reacción más tocha que hemos traído al canal Todavía estoy flipando Vamos a abrir el cofre de oro Y terminamos el vídeo con estos chicos que les toca el minero en cofre de coronas y el leñador en cofre gigante. Así que chicos, básicamente este sería el vídeo. Espero de verdad que os haya gustado tanto como a mí de ver... Este vídeo, reventar el botón de like Si de verdad queréis más Porque es que me encanta hacer este tipo De vídeos y ver las reacciones De la gente cuando les toca Una carta legendaria Así que chicos, nos vemos En el próximo vídeo, ¡Adiós!